Eh, vamos a comenzar con la clase de hoy. ¿Sí? La clase de hoy va a ser práctica. Eh, vamos a ir proponiendo unos ejercicios y los vamos a ir resolviendo. ¿sí? Eh, bah, lo van a resolver ustedes. No van a hacer problema con a mí. Lo que dice el ejercicio 1 es lo siguiente. Escribir la función calcular mayor. ¿Sí? Me dice. Eh, la función debe recibir dos números int y devolver por referencia el número mayor. ¿sí? O sea, una función que recibe dos números y te devuelve el mayor. ¿sí? Pero lo devuelve por referencia. ¿Se acuerdan que eso quería decir que no lo iba a devolver por su valor de retorno, eh, sino que esa función iba a recibir un puntero eh, a una variable en donde se va a escribir el resultado. ¿sí? Bien, Y la función debe retornar un 1 por su valor de retorno eh, si encontró un mayor. ¿Sí? O un cero si los dos números son iguales. Bueno, eso es lo que dice acá. ¿Sí? Y después tienen ya acá una maquetita de cómo usar esa función. Fíjense que define una variable que llamó resultado y dos variables que llamó número 1 y número 2. ¿Sí? Y acá les dice, eh, pedir los dos números al usuario con las funciones que ustedes ya están usando para pedir números. ¿Sí? O sea, eso deberían ponerlo acá. El número... ¿Sí? Y el número para pedir los dos valores y guardarlos en número 1 y en número 2, en las dos variables. ¿sí? Eso lo, lo hacen ahí ustedes. Y después, acá está eh, el uso de la función. Fíjense, luego de pedir dos, eh, dos, eh, dos números, llama a la función y le pasa... Los dos números, ¿sí? Esperen que hay gente que está llegando tarde. Ahí está. Bueno, entonces, eh, piden los dos números, los guardan el número 1 y número 2, y acá se llama la función, ¿sí? Que fíjense que recibe como primer argumento el puntero a la variable resultado, que es donde me tiene que dejar escrito cuál de los dos es el, el mayor, ¿sí? O sea, el valor del que está en número 1 o el valor que está en número 2. Eh, y fíjense que acá también se está usando preguntando qué devolvió, ¿no? O sea, si devuelve un 0, eso significaba que los dos números son iguales, entonces va a imprimir esto. Y si la función devuelve un 1 es porque hay un mayor. Entonces imprime. El mayor es, imprime la variable de resultado, que es la que va a tener escrita ¿sí? el valor que es mayor de los dos. ¿sí? Eh, ¿Quién va a escribir la variable de resultado? Bueno, la función. ¿sí? Para eso está recibiendo el puntero. La dirección de memoria de resultado para poder escribir ahí el valor ¿sí? eh, así que bueno eso es lo que hay que hacer yo les diría que crean un proyecto nuevo y se copien el contenido que les pasé y ¿sí? al, al archivo que se genera esa es la más, la más fácil es esa eh, se crean un nuevo proyecto y en el archivo que se les crea lo borran y pegan lo que les termino de pasar en el slack ¿sí? más fácil que eso lo borran y, y lo reemplazan por todo este texto y listo. Ya pueden programar ahí. Bueno, a ver qué hizo acá el compañero. Bien. Ah, pasame la UTN porque no la tengo. Bueno, no importa. Eh, bueno, definió el prototipo de la función acá arriba, ¿sí? Porque, eh, porque la, la escribió acá abajo la función. Entonces, bueno, definió el prototipo ahí. Eh, bueno, agregó esta línea de código que era para este tema de los que usan Windows. Eh, bueno, y esto lo dejó como está. Bien. Y acá llamó a número ¿sí? ¿Qué es lo que ya veo que está mal acá, llamando esta función? A ver si alguien me puede decir. ¿Qué le faltó hacer? ¿El tipo de retorno? ¿Cómo el tipo de retorno? O sea, agregar el tipo de valor que retorna. No. Ah, no, no, no. No, es ahí lo que dice Manuel. O sea, no valida si está bien cargado. O sea, ¿para qué me mato haciendo una función? Que me valida lo que ingresa el usuario si después acá no pregunto si lo que ingresó es correcto o no. ¿Sí? O sea, la idea sería de que eh, acá pregunte, ¿no? Si esto fue exitoso. Si se pudo cargar número uno con lo que ingresó el usuario o no. ¿Sí? Bueno, ahí le dio un rango entre menos 100 y 1000. No sé por qué le dio ese rango, pero bueno, es un rango, está bien. Y lo mismo con la otra. Entonces ahí pidió los dos números. Okay. O sea que me faltó ponerlo dentro del if, si está bien? Sí, como que sí bueno, no pudiste ingresar los dos números, okay. no podés ejecutar el programa, ¿sí? Ya da un error y salí. Ok. Pero bueno, un detalle, no importa. Está bien, ahí llamaste a la función y le pediste los dos números al usuario. Los dos números quedaron, el num1 y el num2, ¿sí? Bien. Y después llamás al calcular mayor, ¿sí? Pasándole num1, num2 y la dirección de resultado, que es la variable que está acá. Entonces, ahora vamos a ver qué hace la función que vos hiciste. Bien. Bueno. Primero, el prototipo de la función, devuelve un int, recibe como primer argumento la dirección de memoria de una variable del tipo int, por eso acá vos pusiste int asterisco, ¿sí? Y... Eh, recibe un int que es número 1 y otro int que es número 2 ¿sí? Que bueno, le pusiste el mismo nombre que las variables que están acá Pero no necesariamente tienen que ser el mismo nombre ¿sí? O sea, estas variables no son estas que están acá, estas son otras ¿Está bien? Sí, sí, sí, ok, fue, fue para, hacer el, para hacer la guía rápida Claro, bueno, vamos a cambiársela para que no haya confusión ¿sí? Vamos a ponerle n1 y n2 Por algo que también quiero mostrar ahora Así que tranquilo. Esto es lo mismo, ¿no? Te estoy cambiando los nombres nada más. M ver... Te dejé ahí en Slack pegado UTNC y UTNH, por si querés. Bueno. Favor. Eh, bueno, entonces ahí, ¿sí? Él recibe los dos. Y lo primero que hace, fíjense, es definir una variable de retorno, ¿sí? Eh, que es la que va a terminar devolviendo. Y le da un valor inicial, que es cero. ¿Sí? Cero retornado cuando los dos números eran iguales. ¿Sí? Bien. Eh, y lo primero que hace es chequear que el puntero sea válido, ¿sí? Que no esté apuntando a null. ¿Sí? Que no tenga una dirección de memoria que sea null, que es una dirección inválida. Eh, porque en ese caso ya directamente, bueno, no puede hacer nada. Tampoco tiene manera de retornar si hubo un error, ¿sí? Eh, porque esta función solo devuelve, lo que estaba especificado era que devuelva un 1 si encontró un mayor, o un 0 si los dos son iguales y sale por podríamos ser agregado que devuelva un menos uno en caso de error, ¿no? Entonces vos acá inicializabas esto en menos uno. ¿sí? Porque si no, nunca me entero si hubo un error. Bueno, eso no estaba, no estaba pedido igual. sí Así que bueno, esto es un lujo. Que hayas validado esto, está perfecto. Y una vez que sabes que esto es válido, bueno, entonces podés comparar los dos números. Y lo primero que hace acá, él, porque primero lo hizo así porque quiso, ¿no? Primero compara si son iguales. Y si son iguales, ya, bueno, le dice que el retorno vale 0. Ya valía 0, pero no importa. Y ya no entra a ningún otro lado, así que ya sale y retorna un 0. Bien, eh, en ese caso los dos números son iguales. No hay mayor. ¿sí? Así que no escribe en la dirección de memoria de P resultado. En el caso de que no sean iguales, son distintos. Y si son distintos, uno es mayor que el otro, no tienen chance. Entonces va a entrar al else. ¿Sí? Está escrito medio raro, entonces como que no se puede leer bien. Ahí está, un poquito mejor. Este también. Bien. Entonces, claramente si no entró acá, entró acá. ¿sí? Cuando los números son distintos. Y lo que hace es preguntar cuál es mayor. Ya sé que iguales no son, porque si no, no hubiese entrado al else. Así que eh, acá pregunta cuál es mayor. Si el mayor es n1, va a entrar acá. Y si el mayor es n2... Va a entrar acá, ¿sí? Y lo que hace es escribir en la dirección de memoria que tiene almacenada esta variable p-resultado el valor de n1. ¿sí? Eh, ¿Qué pasa? ¿Dónde se va a terminar escribiendo el valor de n1 o el valor de n2? Depende de qué línea de estas dos se ejecute. Bueno, en la dirección de memoria que está almacenada acá, que, como se ve en este programa, es la dirección de memoria de esta variable, que es resultado. ¿Sí? Que es esta que está acá. ¿Sí? Bien. Bueno, y en ese caso, la variable retorno la pone en 1 para devolver un 1. Eh, se escribió la variable externa con alguno de estos dos números, con n1 o con n2. ¿sí? Está perfecto. ¿Está bien? Bien. Bueno, yo quería aprovechar para... Okay. Quería aprovechar para mostrarles otra manera de ver esto, ¿sí? Eh, para los que todavía no les terminó de caer la ficha de esto de, bueno, el puntero, la dirección de memoria, pasarle la dirección de memoria y que escriba adentro y demás. Entonces, fíjense que lo que tengo yo acá, eh, en la función main tenemos la variable resultado y la variable número 1 y número 2, ¿Sí? Bueno, eso es lo que yo puse acá en este dibujito, ¿sí? Esta es la memoria, acá le di direcciones, ¿sí? eh, las, las separé a 4 porque cada uno va a ser un int, entonces eh, va a ocupar 4 bytes. Entonces, si esta dirección es 10, esta es 14, esta es 18, le voy sumando de a 4. Eh, y acá tengo ya definidos, ¿sí? Por ese programa que está ahí, eh, tengo definido... Ahí está. Bueno, no hay forma de poner esto y el código. Eh, tengo definido las tres variables que están en el main. Resultado, número 1 y número 2, ¿sí? Que son estas variables que están acá. Resultado, número 1 y número 2, ¿sí? Están ahí. Vamos a obviar que las variables ya están cargadas con números, o bueno, vamos a suponer que el usuario cargó un número en la variable número 1 y número 2, ¿sí? Entonces vamos a darle Valores. El, la variable resultado no la cargué con ningún valor. ¿Qué valor va a tener? ¿Quién me dice qué valor va a tener? Va a tener el valor después de la función. No, no, no, cuando esto arranca. ¿Qué valor va a tener? El valor que es basura. Tenga. Basura, muy bien. Estela bueno, entonces inventémosle un número. ¿Qué número le metemos adentro al resultado? Dígame un número, cuando van a jugar a la lotería, ¿qué, qué número juegan? 525, 525. ¿Cómo? Algo de 5, dije 525, me gusta Ahí está Entonces el resultado tiene el número 525 adentro porque es basura, cualquier número, ¿sí? No sé qué número tiene ¿Está bien? Bien bueno, y tiraron en 666, bueno. Y después número 1 y número 2, que también tienen valores que son basura, ¿sí? Después de llamar a estas dos funciones, las de pedir un número y dejarlos escritos, número 1 y el número 2, esos dos van a tener los dos números que ingresó el usuario, ¿sí? Vamos a suponer que esos dos números son, no sé, supóngase que el número 1 es 27 y el número 2 es 33, ¿Sí? Esos son los valores que tienen las variables. ¿Está bien? Bien. ¿Qué pasa? Cuando yo llamo a la función calcular mayor, ¿sí? eh, se siguen asignando espacios de memoria para las variables de esa función. ¿sí? ¿Las variables de esa función cuáles son? Bueno, todos los argumentos y la variable que definió acá... Eh, nuestro compañero también que es interna de la función, ¿sí? Recuerden que los argumentos son variables locales de la función, igual que los que ponen acá. Entonces, ¿qué otras variables aparecieron cuando yo llamé a la función? Apareció esta, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. P resultado, ¿sí? Ahí está P resultado y después apareció los otros dos argumentos de la función, que son n1 y n2. ¿sí? Por eso les cambié el nombre también, para que acá queden distintos. Este es n1 y este es n2. Estas, estos argumentos, estas tres variables son los argumentos de la función. ¿sí? Son los argumentos de la función. Que también están en memoria, tienen asignada una dirección, ¿sí? ocupan un lugar en algún lado. ¿sí? ¿Y qué pasa cuando yo llamo a la función y le paso como argumento estos valores. El puntero de resultado, o sea, la dirección de memoria de resultado, num1 y num2. ¿Qué pasó con estas tres variables? O sea, ¿qué, ¿Qué tengo que escribir adentro de estos tres casilleros? La variable p resultado, ¿qué guarda? La dirección de memoria. ¿La dirección de memoria de quién? De resultado. La dirección de memoria de resultado. ¿Cómo sé eso? Bueno, porque cuando llamo a la función, puse ampersand resultado. O sea que le estoy pasando la dirección de memoria de resultado. ¿Y la dirección de memoria de resultado cuál es? Esta es resultado. ¿Cuál es su dirección de memoria? Bueno, pero no grites. Pies. La dirección de memoria de resultado es 10. ¿sí? Este es el valor y esta es la dirección de resultado. Entonces, p resultado, ¿qué guarda? Un 10. ¿Sí? Porque es la dirección de memoria de esta. ¿Está bien? Es como que p resultado apunta a resultado. ¿Sí? Porque guarda ese 10. ¿Y n1 cuánto vale? Fíjense acá de nuevo. Yo estoy. El valor de el número. NUM1 y NUM2, ¿sí? A la, a la función. Y esos valores se reciben en N1 y en N2. O sea, ¿cuánto valen N1 y N2? Si dijimos que NUM1 tiene un 27 y NUM2 tiene un 33. ¿Qué valor se guarda en N1? 27, ¿no? Por supuesto, 27. Y en n2, el 33. ¿sí? ¿Ven los valores que recibió la función? Son el 10, que es la dirección de memoria de este, y una copia de estos. ¿sí? Este pasaje es por referencia, pues yo le pasé a la función la referencia de resultado, no le pasé el valor de resultado. Acá no, no dejé el 525 ese bizarro que había. Me guardé la referencia, que es la dirección de memoria. En cambio, estos valores se copiaron, ¿Sí? Esto es un pasaje por valor, porque las variables num1 y num2 ¿sí? se copió su valor a los argumentos de la función n1 y n2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa cuando la función, después de determinar cuál era mayor, ejecuta esta línea de código? ¿sí? Y pone asterisco p resultado. p resultado ya sabemos que vale 10. ¿Sí? p resultado tiene adentro un 10. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace cuando yo pongo asterisco per resultado? ¿Sí? Lo que va a hacer esto es decir, ah, mira, adentro de per resultado tengo un 10. ¿Sí? Voy a viajar hasta ese 10. Entonces salgo y empiezo a ver cuál es la dirección de memoria donde está ese 10. Ah, mira, es esta. Bueno, entonces ahí adentro escribo. ¿Qué escribo? Bueno, lo que está de este lado. ¿Sí? En ese caso era ponerle, no sé, n1. ¿Sí? Entonces en el caso de que sea n1, esto va a decir, ah bueno, tengo que viajar hasta el 10, viajo hasta el 10, y ahí adentro escribo, ¿qué? n1, ¿de cuánto vale? 27, bueno, entonces este deja de valer eso y vale 27. Pero fíjense que esto, ¿sí? la escritura, por medio del puntero lo estamos ejecutando dentro de la función. Y estas variables, o sea, la variable que terminó escribiendo, es la variable que está afuera. ¿sí? Estas, estas variables son las del main. Main. ¿Sí? Y estas variables son las de la función. Entonces yo desde adentro de mi función pude escribir una variable que está fuera que es, la, que es esta resultado. ¿sí? Porque la función que recibió de resultado, bueno, recibió la dirección de memoria, que es ese 10 ¿Sí? Entonces pudo escribir ahí el valor. ¿sí? Esa, es, esa es la idea de lo que estamos haciendo cuando le pasamos la dirección de memoria ¿sí? de una variable adentro de una función. ¿sí? Se guarda un, en una variable y ¿sí? se guarda la dirección de memoria de otra. Entonces por medio del asterisco puedo leer o escribir. Si yo no hubiese puesto el asterisco, si yo hubiese puesto p resultado, Igual a n1, ¿qué pasa? En vez de escribir este 27 acá, ¿qué es lo que pasa? con Si yo pongo esto sin el asterisco. O sea, si le saco el asterisco acá. Uy, me olvidé de poner el asterisco. ¿Qué pasó? ¿Qué se escribió y, dónde? Y ahí no te va a decir que p-resultado no está declarada porque es una variable distinta. ¿P-resultado está declarada acá? Lo que estoy haciendo es cambiándole el valor que tenía. ¿Qué valor tenía? P resultado tenía un 10, que es el que me vino de afuera. Cuando yo le escribo directamente a P resultado el valor de N1, en vez de tener ese 10, ¿qué tengo? El valor de N1. El valor de N1, que es 27. Y dejé un 27 acá, ¿sí? y no toqué la variable de afuera. O sea que esto es un error, no me sirve para nada hacer esto. Porque estoy, de hecho, me perdí el 10. O sea, lo perdí, ahora tengo un 27. Y perdí la dirección de memoria de la variable de afuera. ¿Sí? Y nunca puedo escribir la variable de afuera. Yo necesito poner el asterisco para que la operación que se haga sea otra. En vez de que describir esta variable, es lo que pasaría si no pongo el asterisco, esta variable no se escribe cuando yo hago esto. Lo que está pasando es que se toma el valor que tiene la variable y se viaja hasta esa dirección de memoria, y ahí se escribe. ¿sí? Eso es lo que hacemos cuando le ponemos el asterisco a una variable que es del tipo puntero. ¿sí? y ¿Por qué le tenemos que poner el tipo acá, además de decirle que es un puntero con el asterisco? Porque cuando este mecanismo viaja hasta la variable, tiene que saber con qué formato escribir acá adentro. ¿Sí? Entonces, si yo, leí, si yo sabía que esta variable era del tipo int, que este era un int asterisco, entonces se va a escribir acá adentro el número con el formato del int. ¿sí? Si yo le hubiese puesto que la variable es un float asterisco, hace lo mismo, viaja hasta acá, pero escribe el número con el formato del float, que es otro. ¿Sí? Entonces, para poder escribir acá adentro el número en este espacio de memoria, ¿sí? es necesario darle un tipo al puntero. Y por eso es que eh, tenemos que declarar, además del de asterisco diciéndole que es un puntero, declararle un puntero que apunta a qué tipo, a una variable de qué tipo, bueno, de tipo int. ¿sí? Para que sepa cómo escribir ahí adentro, adentro de la dirección a donde apunta. Bien. Bueno, no sé si se entendió un poco más o, o fue peor pero ese fue el primer ejercicio. Ahí Nacho dice joya. Bueno, y este mismo mecanismo que hicimos acá es el que utiliza adentro del número, ¿sí? Estamos haciendo lo mismo. Fíjense que le estamos pasando el puntero a num1 para que me escriba ahí adentro sí el valor de... Eh, el valor que ingresó el usuario lo termina pasando a la dirección de memoria de num1 para que yo desde acá afuera me quede, me quede esta variable cargada con el valor ¿sí? es exactamente el mismo mecanismo y es el mismo mecanismo que vamos a usar en todas las funciones de acá que termine eh, la materia dice eh, crear un programa que permita registrar el valor de temperatura máxima de cada día de un mes ¿sí? O sea, dentro de un mes, que vamos a suponer que tiene 31 días, eh, tenemos que poder almacenar la temperatura máxima que pasó en cada día. ¿sí? Entonces me dice, definir un array de floats, de 31 posiciones. ¿Sí? Cada posición corresponderá a un día del mes. No sabemos de qué mes, no importa. Y dice, hacer un programa con un menú de dos opciones. La primera que sea imprimir el array. ¿Sí? Y la segunda, cargar el array, ¿sí? eh, en donde me va a dar para elegir eh, que yo ingrese el número de día y la eh, temperatura. Entonces dice, al elegir la, la opción 1, que es la de imprimir, se imprimirá el índice y el valor de cada posición. ¿sí? Eh, y al elegir la opción 2, que es la de cargar, se le pide al usuario que ingrese el número de día, primero, que sería el índice, ¿Sí? En realidad. Y luego que ingrese el valor de la temperatura. ¿sí? Que se va a guardar en esa posición de la red. Almacenar el valor en el índice correspondiente. ¿sí? Bien. Eh, ambas opciones deben volver al menú principal. O sea, una vez que hice eso, tengo que volver a ver el menú principal y poder seguir cargando o poder imprimirlo. ¿sí? O sea, yo puedo cargar de a uno e imprimir como yo quiera. Bien. Bueno, ahí me dice utilizar la función getNumeroFloat o getFlow, no sé cómo le habían puesto a la, a la función que habían hecho para leer un float. Porque ahora al usuario le vamos a pedir un float en vez de pedirle un int. ¿sí? Bien, si no la tienen hecha, ponemos ahí un, un scanf por ciento f y chao. Pero yo sé que ustedes la tienen hecha. Bien, bueno, ese es el ejercicio. Y acá no hay cascara no hay nada, ¿sí? Tienen que hacer todo. Era el enunciado nada más. Eh, bueno, entonces, vamos a ver qué hizo el compañero. Vamos a ver qué hizo. Bueno, eh, primero definió acá un, un define, ¿sí? Que eh, es el, va a ser el tamaño del array... ¿Sí? de floats, ¿sí? no queda nada claro el nombre que le dio, porque no sabemos el tamaño de qué, eh, pero bueno, en este caso como lo vemos acá enseguida, sabemos que es el tamaño del de array de floats. ¿sí? Y le puso de nombre temperaturas días. Bueno, ponele que el nombre está bueno, y definió una variable para la opción del menú, elige el usuario, que la llamó opciones menú, y una variable int i, que no sé para qué la va a usar, ya veremos más adelante. Bien. Bueno, y lo primero que hace es entrar en un bucle, ¿sí? un bucle do while, por lo visto. ¿sí? Y acá hizo el print del menú. ¿sí? Y le puso opción 1, imprimir, eh, opción 2, cargar, y opción 3, salir. ¿sí? Entonces, claro, este do while, es mientras opciones de menú sea distinto de 3, ¿sí? eh, Va a seguir iterando. Y si el usuario ingresa un 3, se va a cargar acá en opciones de menú y va a salir y va a terminar el programa, ¿sí? Bien, le faltó acá el return del, del main. No importa. Bueno, y lo primero que hace, ¿sí? Vamos a suponer que eh, acá hay una llave. Ahí está, muy bien. Y que todo eso está dentro de ese if, ¿sí? Y lo quiso llamar a la función utn getTint para pedirle al usuario que ingrese un número, que va a ser la opción del menú, ¿sí? Y el resultado lo va a guardar en opciones menú, que es la variable que tiene acá, que acá va a evaluar, ¿sí? La va a evaluar para saber si eh, el usuario presionó la opción 1, presionó la opción 2, ¿sí? O presionó la opción 3 eh, y, y el programa va a salir, ¿sí? Bueno, acá le puso un if, eh, un else al, al if de que le pide el, el, la opción al usuario que ingrese en el menú, por si dio error en lo que ingresó. Eh, bien. Bueno, entonces tenemos acá para evaluar qué, qué hizo en el código de la opción 1, que era la de imprimir el array, y qué hizo en el código de la opción 2, ¿sí? que era la de eh, ingresar eh, un día y después ingresar el valor de la temperatura. Bueno, empezamos por el imprimir. ¿sí? Eh, bueno, ¿qué hizo acá el compañero? Hizo un for ¿sí? de 0 al tamaño del array y puso un print. ¿sí? Imprimió el índice y el valor. ¿Está bien? Y acá le pasó el valor de i y le pasó el valor de e. Eh, de la rey en la posición I. ¿sí? Entonces ahí voy imprimiendo el índice y eh, el valor de la temperatura. ¿Qué pasa si yo quisiera imprimir en vez de índice el día? ¿El día arranca de cero? No, sería, en vez de I, sería I más uno. Le tendría que poner acá, le tendría que mentir y ponerle I más uno, Claro, así lo que me imprime acá es el i más 1, ¿sí? Y arranca de 1. En vez de ir de 0 a 30, va a ir de 1 a 31, ¿sí? Entonces ahí yo indico el día e indico el valor, ¿sí? El enunciado decía el índice, no el día. Bueno, pero está bien. Yo estoy diciendo qué tengo que hacer para imprimir el día. De ahí decía índice, está bien. Si yo quiero poner el día... Acá le ponemos más uno y ya tenemos, en vez del índice, el día, ¿sí? El día que, que ve el usuario. Por más de que el índice sea uno menos que el día. ¿sí? Bien. Bueno, este está perfecto. O es sea, el imprimir. Podría haberlo hecho en una función, ¿no? Que reciba la raíz y lo imprima, para no tener todo este código acá. ¿sí? Eh, pero, bueno, está bien. Está resuelto. Bien. Y la opción dos... ¿Qué decía, Vámonos oh, no, al enunciado? Dice, se le pide al usuario que ingrese el número de día, ¿sí? de 1 a 31, y que luego ingrese el valor de la temperatura. Y almacenar en el índice correspondiente, ¿sí? el valor de la temperatura. Bueno. Bien. Bueno, para empezar, ¿por qué hay un for? ¿no? Acá si el usuario tenía que ingresar primero un día, y después una temperatura... Eh, y acá hay un for que pide la temperatura, ¿sí? eh, Pero ya me lo pide para un día en particular. Me lo va a pedir claro. para todos los días. Yo lo que hice fue cargar el array directamente. Bueno, pero eso no es lo que pedía. Lo que pedía era claro, que pida sí. al usuario el día y después se ingrese de la temperatura. ¿sí? O sea que tenemos que pedir dos datos. ¿Está Perfecto. bien? Bien, sí, bueno, sí. Es una opción, si querés cargar todo junto... Tenemos la I. Pero lo que tendremos que haber hecho es primero pedir el día. ¿sí? Eh, para pedir, o sea que podríamos llegar a definir una variable que sea para, para guardarnos el día que ingresó el, el usuario. ¿sí? Eh, y lo primero que tenemos que hacer es pedir el día. Y eso lo hacemos con la función de getInt. Esta ¿sí? está acá. Pero ahora voy a pedir el día. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. Y ahora la opción, ¿qué va a hacer? El mensaje, ¿cuál va a ser? Ingrese día. Ingrese día. Y le, le decimos cuál es el rango, ¿sí? Bien. ¿Y en qué variable lo voy a abordar? Bueno, en día. Entonces ahí le paso ampersand día. ¿Sí? Y acá, bueno, le pongo error, eh, no sé, día no válido y me ingresa en otro rango distinto. Y acá le puedo poner el rango, ¿sí? Le puedo poner de 1 a 31, con dos reintentos. Fíjense qué bien nos sirve la función, ¿sí? Ya no, nos controla que el usuario ingrese eh, un día entre 1 y 31. Una maravilla. sí eh, Bien. Bueno. Entonces, si el día fue válido, el día que ingresó, ¿Qué le tendría que pedir al usuario? Que ingrese la temperatura, que es lo que hizo acá el compañero. sí. Ahí está. Bien. Bueno. Y lo voy a guardar en, también en un auxiliar de temperatura para no hacer lío. ¿sí? Ahí, una temperatura. Ingrese temperatura, número no válido. Bárbaro. Y ahí le dio un valor. Entre 0 y 100 le puse un rango. ¿sí? No decía nada, así que puede ser válido. Bien, esta variable de temperatura la tendré que definir así como definidía. ¿sí? Vamos a definir acá. Eh, no, perdón, está float. ¿sí? Float temperatura. Genial. Bueno, entonces tengo, primero le pido el día. Si el día es válido, si está dentro del rango es válido, le pido la temperatura. Sí, y ahora lo que tendría que hacer es cargar la temperatura en el array. En la posición que corresponde. ¿Sí? Ahí viene la pregunta, ¿qué hago acá? ¿Alguien lo hizo? O sea, yo tengo la variable temperatura, tengo la variable día, y tengo el array, ¿no? que se llama temperatura días. La pregunta es, ¿cómo cargo en dónde el valor de la temperatura que ingresó el usuario en la posición que corresponda a ese día? Es temperatura día, va a ser igual a temperatura. O sea. Ahí me tiraron unas opciones. O sea, vos decís, acá día igual a temp. Sí. Bueno, ahí eh, Martín también tiró lo mismo, ¿sí? eh, Y, bueno, ojo que ahí Martín le puso un asterisco acá adelante, eso, eso no iría, ¿sí? O sea, porque acá estamos con el array y usando los corchetes, así que ahí directamente escribimos el valor eh, en la posición que indicamos acá con los corchetes, ¿sí? Así que ese asterisco que puso acá, no iría. Y bueno, no sé quién me habló recién. Eh, también me dijo que hagamos así. Y después ahí Ariel dice que a Ariel le reste 1. Que lo haga así. ¿Qué opinan? Está bien, está mal. Le sumo uno le resto 1. Lo dejo así. Para mí hay que dejarlo así, porque día es lo que vas a ingresar con el getInt que tenés en el if de arriba. ¿O no? Sí, sí, obviamente. O sea, la variable día va a tomar valores solamente entre 1 y 31. ¿sí? Pero donde está día, eh, ¿no va el índice del número donde iría correspondiente? Acá o sea, en si realidad, es... realidad lo que va es el índice, ¿no? No va claro. el día. O sea, claro. ¿qué relación hay entre el día y el índice? Que podés poner no. más uno, no creo, pero... O sea, va sumando igual, de 0, 1, 2, así, ¿no? Claramente, o sea, eh, van a estar en orden. Ahora, la pregunta es si el día 1, ¿sí? Eh, ¿A qué índice le corresponde? Si le corresponde el índice 1, entonces lo dejo igual, pongo día. Ah, ok. O el día 1 le corresponde el índice 0. ¿Los arrays de qué índice empiezan? ¿De 0 o de 1? De 0. hay que restarle Ahí se están empezando a convencer de que hay que restarle 1. Y si no están convencidos por, ese, por el extremo inferior, digamos, miren el otro extremo, el superior. Si el array tiene 31 posiciones... ¿Sí? Porque dijimos que tenía 31. Este lem vale 31, que está bien, porque son 31 días. Si tiene 31 posiciones, ¿sí? Eh, el índice válido, ¿cuál es? De 0 a 30. ¿sí? De 0 a 30 tengo 31 posiciones. La posición 0, la 1, la 2, hasta la 30. Son 31. ¿sí? Entonces, jamás puedo poner acá un índice mayor a 30 que el, más grande, el índice más grande de este array es cuando el índice es 30. Entonces, acá jamás puedo poner eh, y acceder a un índice que valga 31. O sea, si yo hago esto y acá escribo un valor, estoy escribiendo fuera del array. Porque el índice 31 no pertenece al array. ¿sí? Eh, entonces, también pueden verlo, siempre para, para ver si están haciendo el lío, lo tienen que ver de los dos extremos. Del lado del máximo, me, si yo dejo acá guía, eh, cuando el usuario me ingrese el día 31, eh, acá estoy escribiendo fuera del array, así que día no puede ir. ¿sí? Y cuando el usuario ingrese su mínimo, que va a ser un 1, estoy empezando a escribir en la posición 1, cuando dejo libre la posición 0, ¿no? o sea, no la estaría usando. Eh, entonces, hay que restarle 1, ¿sí? Para hacer la, la correspondencia entre día e índice. ¿sí? Bien. Bueno, ahí estaría, ahí eh, ingresaría uno solo. Y volvería a, eh, al menú. Entonces yo ahora elijo imprimir, vería ese valor cargado. ¿sí? Eh, otra cosa que quizá no está del todo bien es que eh, de entrada, como el array tiene basura, si yo le doy imprimir, veo cualquier cosa en cualquier lado. ¿sí? Hasta que yo no los cargo todos, eh, veo cualquier cosa. Entonces quizá también se podría inicializar el array con valores conocidos para que cuando yo le imprimo la primera vez tenga valores eh, conocidos, por lo menos, no sé, todo en cero, ¿sí? Por ejemplo. Como para que no imprima cualquier cosa. Eh, bien. Bueno, no sé si se entendió lo que hicimos, ¿sí? O sea, pedimos dos datos y con esos dos datos uno lo usamos como índice y el otro lo usamos como valor. Y guardamos en una de las cajitas del array ese valor. ¿En cuál? Bueno... En una que, que tiene una correspondencia con el dato del día que ingresó el usuario. Sí, sí ahora peor la versión completa. Mientras ustedes hacen eso, eh, voy a probar si funciona. Porque yo tengo la biblioteca, esa UTN que me hice yo. Y ahí ya me está explotando todo. ¿eh? GetInt no la tengo. Voy a pegar la biblioteca de, del compañero, que me había pasado. Era la que correspondía con ese programa. Yo la quise ignorar, pero no pude. No me pasó el punto H, pero no importa. porque Me llevo esta y nada Esta. Bien, ahora, ahora se compila. Bueno, se compiló, vamos a ver si funciona. Si terminó la prueba, ¿puedo ir al break? Y mira estás en tu casa. Yo te diría que puedes hacer lo que quieras. No te voy a andar controlando. Eh, es que tengo que, que... Tengo que colgar la ropa. por eso, No, anda a colgar la ropa, que le agarro la humedad. Te lo pido, por favor. Bueno, ahí parece funcionar esto, ¿eh? Así que ahora sí se los paso. Vamos a hacer así, vamos a hacer el examen y después un recreo. ¿Qué les parece? Esa idea es maravillosa. A mí me gustó. ¿eh? Repasemos las respuestas ¿sí? de lo que eh, decía el examen. Dice... Si necesito definir un array de charts para almacenar 10 letras, bueno, ¿qué es lo que tenemos que poner? Bueno, tenemos que definir un array de 11 posiciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que la última tenía el contrabarra 0, como vieron en la clase pasada? Entonces la correcta era esta. ¿Sí? Si son 10 letras necesito 11 posiciones porque la última va a tener ese contrabarra 0, 0, numérico, eh, que representa el final de la cadena. Eso siempre, eh, ¿no? En todos los, los... Sí, si vos vas a después usar esa cadena con cualquier función que maneje cadenas, eh, esa función va a esperar que ese valor esté. ¿sí? Eh, así que sí, si vos no lo vas a usar con ninguna función, podría llegar a guardar letra por letra y aprovechar cada uno de los lugares, pero después tenés que tener mucho cuidado de que esa cadena nunca se la vayas a pasar a ninguna función ni a un print, ni a un strcopy, ni a un strl, ni a nadie, porque es, todas esas funciones están esperando que la cadena termine con un contrabarra cero, ¿sí? Y haría que tu programa explote por los aires. Entonces, lo ideal es siempre trabajar con cadenas estándar, en donde el último, la última posición tiene eh, un cero, que indica que hasta ahí llegaron los datos, ¿sí? Eh, bien. O sea que la correcta es la que contestó la mayoría ahí. Muy bien. Bueno, después, para asignar el contenido de una cadena a otra, utilizamos eh, STR copy. ¿sí? Bien. O sea, no se asigna con un igual, ¿sí? como también vieron en la clase pasada, eh, ni con un strcat, cat, porque le va a concatenar a lo que ya tiene la cadena original, lo. lo lo que yo le quiero asignar, ¿sí? Yo quiero que, si quiero que se reemplace por completo, sería un copy. Pueden usar tr copy o StrnCopy n copy que te limitaba, ¿sí? Para no pisar memoria. Ese sería lo ideal. Bueno, acá no lo puse para no complicar el ejemplo, pero lo ideal sería usar la que tiene la n. Así que, bueno, acá muy bien también, no hubo dudas. Después, eh, para que una función sea privada y solo pueda utilizarse dentro de un archivo... ¿sí? Eh, se debe declarar usando la palabra static, ¿sí? Como venían haciendo, no sé si quedó así en la que me pasó acá el compañero, eh, a ver, bueno, no, esta justo no tiene, pero, bueno, las funciones internas ahí de UTN eh, estaban declaradas static, ¿sí? También lo vieron en la clase pasada, por eso lo puse acá. Así que, bueno, la mayoría también contestó bien eso. Y después... Eh, para pedirle al usuario que ingrese un texto por la consola teniendo en cuenta el desbordamiento, ¿sí? utilizamos fgets. Gets ¿sí? eh, get no se usa, está prohibidísima esta función. ¿sí? Eh, aparte no contempla el desbordamiento del buffer. Yo le paso un buffer y si el usuario me sigue escribiendo además, se pisa memoria. ¿sí? Esta función no hay que usarla. ¿Ese, no me lo, acuerdo. ¿Ese lo, lo vimos en la clase anterior o lo vimos antes? Esto del FGT se lo vieron en la clase pasada. O por lo menos estaba en el video que me pasaron, que era el resumen de la clase pasada. Yo no estuve, pero estoy hablando del martes, ¿sí? No del jueves. Sí, lo vi, pero bueno, por ahí se me habrá pasado. A lo mejor me te, te fuiste fui a dormir, dormir, porque fue por el final. Mm, bueno, puede ser. Bueno, no, no, no. igual está en el video, así que tranqui. E igual ahora vamos a trabajar con esto también, así. tranqui también. Eh, bueno, la función que tenía era la FGTS, ¿sí? Ese printf es para imprimir, ¿sí? no es para pedirle al usuario nada, ¿sí? no tiene nada que ver con, con pedirle datos al usuario, ¿sí? Esto es para imprimir datos por la consola, o, no, perdón, para imprimirla en un buffer, pero no para pedirle datos, es para, es para escribir datos. Así que eh, printf no, ¿sí? Eh, era esta, la de FGTS. Entonces, ¿cómo es que funciona? Le pido datos teniendo en cuenta... Eh, la cantidad eh, que hay. Le pasás rato. el Ahí. buffer y le pasás el tamaño del buffer, para que si el usuario escribe de más, no, no te pise por fuera del buffer. O sea, tiene un dato extra que es el tamaño del buffer. Ahora lo vamos a volver a usar, así que... Okay, okay. Bien. Si querés, puedes verlo en el video, era en los últimos 5 minutos del video. Hablaban de ese tema. Imagino que fueron los últimos 10, 15 minutos de clase, ¿no? Bueno, eh, y después dice... para sí, comer... lo, que pasa, lo que pasa, Flaco, eran como las 11 de la noche. Ah, bueno, bueno, perdón. Yo vi el video y bueno... En el video faltar, faltaría un reloj. <risa> bueno, no importa. Eh, y después dice, para convertir una cadena de texto en un valor de tipo float, utilizamos eh, atof, ¿sí? Bien, ato no porque es para convertirlo desde, desde un int, ¿sí? Te devuelve un int. Yo estoy hablando acá de un float. Bueno, entonces la función era esta, ¿sí? Bien. Bueno, la mayoría contestó todo bien, las notas fueron buenas, ¿sí? Miren. O sea, nada, prueba sencilla, ¿sí? Bueno, ¿qué dice? Dice, definir una función validar float. ¿Vieron la que no tenían algunos para hacer el ejercicio anterior? Bueno, acá... Eh, me dice que la haga, ¿sí? Voy a agrandarlo así, no tengo que... Ahí está. Eh, definir una función validar float que reciba un array de chars. ¿Sí? O sea, una cadena de caracteres. Eh, o un string, díganle como quieras. En donde los caracteres representan un número decimal. O sea, adentro de ese texto hay un número decimal. ¿Sí? Bien. La función devolverá... Perdón, deberá devolver en su valor de retorno, si la cadena recibida contiene o no un valor numérico, ¿sí? Es decir, si la cadena dice 3.14, entonces te tengo que devolver, sí, es un valor válido. Si la cadena dice hola, en vez de decir un número decimal, eh, me tenés que devolver un error. Y si la cadena dice 343, que es un número entero, pero que igual está dentro del conjunto de los números de, decimales, también me tiene que ver que está bien, ¿sí? O sea, la parte decimal es opcional. Bien. Bueno, entonces fíjense qué me da el ejemplito, ¿sí? Para, para probar. Bueno, acá me definió ya la, la función, ¿sí? Para que yo la termine de completar. Acá falta que reciba los argumentos, ¿sí? Pero acá ya está el validar float. Esto debería recibir la cadena y debería devolverme un menos 1, 0, menos 1, 1, lo que ustedes definan, pero debería devolverme dos cosas diferentes, según si esa cadena que yo le pasé contiene un número que se pueda transformar en un float o no. ¿sí? Bien. Bueno, y acá para probar les pone un par de ejemplitos que estos hay que comentarlos, ¿sí? hay que ir descomentando los de a uno. Por ejemplo, me dejo el primero, los demás los comento. ¿Sí? Y van, van probando de a uno. ¿Qué hace esto? Bueno, yo estoy definiendo una cadena de ocho lugares y estoy escribiéndoles, ¿sí? Eh, por ejemplo, en esta primera prueba, 3.14 y el contrabarra 0. ¿sí? Hay otra manera de hacer esto, ustedes ya lo vieron, ¿cómo era? ¿Cómo podría cargar esto? Por, poniéndolo entre llaves. Poniéndolo entre llaves. No, eso solamente en la definición de la, de la cadena. O sea, sí lo podría hacer acá. ¿sí? Poniéndolo entre llaves y escribiéndolos de a uno, pero solo en la definición de la variable. ¿sí? Una vez que la variable ya está definida, ¿cómo hago para cargarlo? O sea, es lo que le terminamos de preguntar en el examen. ¿Cómo podría ser para cargar la variable número? con un texto que valga 3.14. No, porque con fget se lo pido por la consola. Muy bien, con el strcpi podría ser una opción. Y la otra que habían visto, ¿cuál era? Atof. No, atof es para convertir un texto a float. No tiene nada que ver con esto. ¿SN Me dejó sordo. Muy bien, era esa la respuesta. Era snprintf. Muy bien, o sea que la otra opción es snprintf, que también yo le pasaba el, el buffer, y acá le ponía por ciento %f, y acá le ponía, eh, no sé, 3.14. ¿sí? Y ahí me lo convierte. Bueno, entonces esa es una opción, y esta es la otra opción que me habían dicho también, ¿cómo era el copy? Que siempre me olvido, destino, origen, ¿no? Sería número y acá le pongo 3.14. Así, bueno, son diferentes opciones de escribir lo mismo, ¿sí? Yo eh, los escribí así como para que quede claro que hay un carácter en cada ¿sí? posición. ¿sí? Pero en realidad nadie nunca lo escribe así. Es muy desprolijo, sino que, bueno, lo usamos con alguna de estas formas, ¿sí? Bien. En el ejemplo de snprintf. ¿3,14 no va entre comillas o comillas simples? ¿O va así como, como, si, como va escrito? En realidad depende. Si vos acá le pusiste un modificador de formato que espera recibir un float, lo escribís en forma numérica porque eso es un float. Si vos lo quisieras poner entre comillas, esto ya sería una cadena. Entonces acá lo que tenés que hacer es imprimir una cadena. Y poner una S. Para decirle que la variable que en realidad es eso, es una cadena. ¿Sí? Perfecto. Bien. Eh, bueno, no importa, eso venía como para repasar un poquito las diferentes maneras que también era lo que vieron en la clase pasada y lo que vieron en el examen, ¿no? Eh, acá tenemos entonces la carga con distintos valores, Fíjense. Acá son todos valores numéricos sin el punto. ¿sí? Eh, acá hay dos puntos, o sea que esto estaría mal, no sería un número válido porque tiene dos puntos. Y este tiene un hola directamente, tranqui. Un hola eh, que tampoco sería un número. ¿sí? Eh, esto también está bueno como para darse cuenta que ven, por ejemplo, acá en la cadena, en la posición 1, va a haber un carácter de un punto. Y después en, los en las demás posiciones va a haber caracteres que representan los números. ¿sí? Fíjense que está todo con comillas simple. ¿sí? Eh, y después el programa, bueno, llama a la función validar y le pasa esa cadena. ¿sí? Y si esa función devuelve un 1 es porque la cadena que está acá es un número convertible a float. ¿sí? Y acá lo puse. El número por ciento de es válido, se puede convertir a float. Y imprimo la cadena y voy a imprimir el número, ¿sí? Entonces, yo sé que lo puedo convertir. Entonces, después, ¿qué voy a usar? Bueno, puedo usar ATOF para convertirlo y quedarme con una variable float que tenga ese número. Y una vez que está como una variable float, puedo operar con ese número. Le puedo sumar, lo puedo dividir, puedo multiplicar. Mientras el número esté guardado como un texto, no puedo hacer operaciones con ese número. ¿sí? Bueno, entonces, la misión es esa: ¿sí? es, es escribir esta función. Tienen que ver acá qué recibe ¿sí? y ver qué devuelve. ¿Y qué algoritmo aplicar? El algoritmo para validar el formato. ¿sí? O sea, ¿cuál sería, ¿qué sería lo que yo tengo que validar? Bueno, que en la cadena solo haya eh, caracteres de números, o sea, el 0, el 1, así hasta el 9. Puede ser que haya un punto, puede haber un punto, pero solo uno, ¿Sí? eh, Y bueno, después nos podemos poner más fino, como por ejemplo, que ese punto no puede estar al final de todo, ¿Sí? eh, Si quieren validar también los números negativos, puede ser que haya, eh, puede haber un más también, pero adelante de todo pero solo adelante de todo. Bueno, hay un montón de condiciones. Empiecen con la más básica, que es, por ejemplo, que haya números ¿sí? eh, y que, no bueno, sé, haya un punto. ¿sí? Eh, y después, bueno, eso se va refinando. ¿sí? Pero el algoritmo viene por ahí. Es muy parecido al que ya hicieron para ver si es un número entero, pero ahora se nos van a mezclar más caracteres en el medio. Y bueno, se puede refinar más o menos, no importa. La cosa es programar algo, ¿sí? Pueden tomar la de la que valía ints, ¿sí? Y ver cómo le agregan lo del punto, y ¿sí? Para no partir de cero. Esa ya la tienen hecha. Bien. Bueno, entonces la idea viene por ahí. Bien. Bueno. Eh... Bueno, ahí puso el prototipo de la función, ¿sí? La función recibe una eh, cadena ¿sí? de, de caracteres, ¿sí? Le puso ahí char asterisco. Eh, bueno, acá está el código que la prueba y la función imagino que la puso por acá abajo. Ahí está, muy bien. Bien. Bueno, vamos a ver qué hizo, ¿sí? Vamos a ver qué hizo. Voy a checar esto. Bien. Bueno, entonces, eh, bueno, inicializa ahí un retorno igual a 1, que 1 significaría que está todo bien, ¿no? O sea, como que es válida la cadena como si fuese un float. Y acá puso un for, ¿sí? Desde que i vale 0, mientras que pase esto, ¿sí? Que es que en la posición i eh, sea distinto de 0, el contenido, distinto de contrabarra 0 o cero numérico. ¿sí? O sea que esto va a iterar mientras haya caracteres en, eh, en el string. ¿sí? Bien. Eh, bien. Bueno, eso parecería estar bien. Y después acá empezó a meter una cosa loca de if. Vamos a ver bien qué hizo. Lo voy a bajar así para que entre. Y dijo. Si el, la cadena en la posición i es menor a 0, cero, cero carácter. ¿Sí? Eh, o si es mayor a nueve. ¿Sí? Eso significa que está fuera del rango ¿Sí? eh, de los números. ¿Sí? Eh, y además es distinto de punto. ¿Sí? Porque este rango menor a 0 y mayor a 9, obviamente el punto está ahí, ¿sí? Si vamos a ver la tablita, vamos a ver acá la nasty table, eh, a ver una copada, esta vamos a ponerle esa eh, acá. Bueno, eh, ¿dónde está el punto? ¿Sí? Eh, el carácter está acá, ¿Sí? ¿Ven que están todos consecutivos? ¿sí? Y el punto está acá arriba. Este es el punto, ¿sí? O sea que está fuera, es, es menor al cero. Ahí va a aparecer el punto. ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que programó? Eh, si está por fuera del rango numérico y es distinto de punto, entonces doy error. ¿Sí? Eh, bueno, esto estaría bien, pero suponete que hay más de un punto, bueno, me va a seguir diciendo que está bien, ¿sí? Porque donde encuentro un punto, eh, esta parte se cumple porque está fuera, ¿sí? Y, pero esta parte no se cumple porque es igual a punto, o sea que no es distinto, entonces no entra el if y sigue validando, ¿sí? Línea por, eh, carácter por carácter. Y cuando encuentra otro punto, otra vez, esto va a ser eh, falso y no va a entrar y lo da por bueno, ¿sí? Y si yo escribiese todos puntos, lo daría por bueno, ¿sí? Vamos a hacer la prueba. Acá él lo probó con un ola y le va a fallar, claramente, porque cuando encuentre la H, que es la primera letra, eh, va a estar fuera de este rango y es distinto de punto, sí, o sea que todo esto es verdadero. Así que entra acá, el retorno lo pone en cero, hace un break y ya sale con un cero. ¿Sí? Entonces me dice que no funciona, que no es un float. Y está bien porque es un hola. ¿Sí? Entonces ya cuando encontré la primera letra, esto funciona. Vamos a probarlo, tiene que andar. A ver. Ahí compilé. Y lo voy a ejecutar. ¿Qué quieran? Ah, estaba sin guardar. Bueno. Bueno, y me dicen no es un número. En cambio, si yo acá pongo 3.14, ¿sí? me tendría que decir que sí es un número. Es un número. Muy bien. Pero ahora lo que yo les decía es que si yo pongo todos puntos, o más de un punto... Seguramente también me va a decir que es un número, ¿sí? Por cómo es la condición que armó él. Es un número, me dice. Y no, no es un número, son todos puntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ser todos puntos, está bien, esta parte no se cumple. ¿Sí? Porque está fuera del, del rango de 0 a 9. Pero esta parte tampoco se cumple. ¿sí? Entonces no entra acá y no me da error. ¿Sí? Pero bueno, es una aproximación, ¿sí? es una versión que tiene sus defectos, pero eh, algo más chequea. O sea, ya si hay una letra, eh, no funciona, ¿sí? o sea, me, me valida bien eso. ¿Alguien tiene una versión un poco mejor? Me dice ahí, Alejandro, que debería hacer un contador del carácter punto para detectar que no es un flow. Claro, vos podrías contar, eh, ni siquiera contar, ¿no? Vos, o sea, saber si ya detectaste un punto. Claro, con un flag alcanza, con contar 0 y 1 alcanza, no necesitas contar más. Eh, pero sí, el concepto sería como el de contador, de contar la cantidad de veces que hay punto, ¿no? Y en el caso de que eh, haya más de uno, bueno, ahí ya podés validar que eso no está bien. ¿sí? Eh, después tenés otro problema, que es que el punto estaría bien en todas las posiciones una vez, excepto en la última posición. ¿sí? Porque eh, si yo escribo 30, 345 puntos, y está mal, eso no está bien. ¿sí? No es un formato numérico. Eh, así que eso también habría que ver si la función que lo convierte soporta pasa, la que convierte a float soporta que le pasese eso es muy probable que sí eh, que no tenga porque lo tome como punto cero y no tenga problemas pasa lo mismo cuando es en la, en la primera posición sí seguro porque es una anotación que se usa bastante eh, punto 456 es 0456 Esa es una anotación bastante válida eh, entonces ponerle que el punto en la primera posición no estaría mal. Eh, creo que los ingleses usan mucho esa, esa sí, nomenclatura. Eh, ponerle que ahí no, pero seguro que la de la última me hace un poco de ruido. Quizá no esté del todo bien. Habría que probar si la función que convierta float lo convierte, ¿sí? Con esto así. Vamos a probarlo, a ¿eh? ver. Lo hacemos acá. Es un número flotante. Acá imprimo el float. Y llamo a la función y le paso número. ¿Sí? Y vamos a ver qué convierte. Ahí, o sea, esto lo convirtió a float y lo estoy imprimiendo para verlo. A ver si me lo convierte o hace cualquier cosa. Vamos a ver qué hace. Bueno, sí, ven, es como yo les decía, si está al final no hay problema porque lo toma como punto cero. ¿sí? Y vamos a ver si está al principio. Si está al principio debería hacerme 0,457. Ahí está, ¿sí? También el, el principio me lo toma como cero punto. Eh, entonces, lo que estaría mal sería esto, cuando tenemos más de un punto, con controlar eso, alcanzaría, ¿sí? No sé qué hace la función cuando le pasás más de un punto. ¿sí? Ah, lo ignora, a partir de ahí corta, ¿sí? Y ya me estoy perdiendo de... Bueno, claramente esto no es un formato válido, ya ahí hay algo raro, y sí estaría mal. O sea que con agregarle el contador de puntos, ¿sí? Eh, nos alcanzaría para validar ahí eso. Nos faltan todavía los signos, ¿no? Pero hablando del punto. Claro, también faltan los signos. Bien. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos resolver esto? Para hacerlo un poco más, que no duela tanto la cabeza leerlo, podríamos empezar así. No me quedo ahí con eso es que no estoy en el rango de los números. ¿sí? Si estoy en el rango de los números no me preocupa nada. ¿sí? Pero si no estoy en el rango de los números, sabemos que entramos a safe. No estoy en el rango de los números. ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Pregunto si es un punto. ¿sí? Eh, y pongamos el contadorcito de puntos que, que querían. ¿Sí? Contador puntos, arranco al cero. Entonces pregunto si ¿sí es un punto, y ¿Sí es un punto, cuento ¿Sí? contador puntos más más bien. Eh, ¿Y qué, cuál es mi caso de error? Bueno, si el contador de puntos eh, es mayor a 1, soné. ¿sí? O sea, encontré un segundo punto. Doy error. Y para dar error hago esto. ¿Sí? Vamos a sacarlo de acá. Bien. Y si no, no doy error. O sea, si vino un punto y era el primero, este contador va a valer uno, acá no va a entrar y sigue. ¿sí? Lo toma como bien. Y si encuentra otro punto, ya ahí lo va a tomar como mal. ¿sí? Eh, bien. El tema es que si no es un punto, lo que encontró, o sea, ya estoy en que no estoy en el rango numérico. Acá pregunto si es un punto. Es un punto. Y si vengo a parar acá es porque no es un punto. No es un punto. Entonces acá también doy error. ¿sí? Porque no estoy en el rango numérico y no es un punto. Acá ahora después podemos agregar la parte de los signos. ¿sí? Pero la parte de punto ya la resolví acá. ¿sí? Con la cantidad y todo. No me tengo que preocupar por la posición porque ya probamos la función y va. Así que con eso debería ya decirme que... Eh, ahora que no es un número válido, porque me quedo con eh, los dos puntos, entonces cuando encuentro el segundo, ¿sí? este contador va a valer 2, eh, y va a entrar acá y ya va a dar error. ¿sí? Vamos a probarlo. Bien, ahí ya ahora entró al, no es un número, ¿sí? Así que bien, ahí ya solucionamos el tema del punto. Bueno, ¿quién me dice qué hacer cuando...? Eh, no es un punto, pero puede ser que sea el signo menos o que sea el signo más, ¿sí? O sea, esto es completamente válido también. Yo podría escribir más 4.7 y debería dejar, eh, dejarme convertirlo, ¿sí? O podría escribir menos 4.7 y debería dejarme convertirlo también. Cualquiera de las dos. Y ahora no me deja, porque cuando no encuentra este menos, ¿sí? eh, viene a parar acá y ya me devuelve eh, porque no está en el rango numérico el, el menos, entonces va a venir acá y me devuelve que no es un número. ¿sí? Vamos a probarlo, pero lo va a hacer. Ahí le dejé el menos. Adelante. Bueno, y me dice que no es un número. ¿sí? Tenemos que corregir eso. A ver ¿qué se, qué se les ocurre. ¿Qué puedo hacer acá? Ahí Alejandro me dice. Eh, si el string recibido es igual a menos, ¿qué hago ahí? Aparte vos me estás indicando en la posición 0. En realidad, yo lo primero que tendría que preguntar es en qué posición estoy, ¿no? Porque recuerden que esto eh, puede entrar acá en cualquier posición. ¿sí? A mí se sé que si el, hay un carácter raro, que no es un punto, ¿sí? O sea, la, la condición de estar acá es, hay algo que no es un punto ni número. Eso hace que yo entre ahí. Lo primero que tenía que apuntar es si estoy en la primera posición, ¿no? Porque si no estoy en la primera posición ya sé que lo que sea que haya está mal. Y tengo que dar el error. Pero si estoy en la primera posición puede ser que eh, ignore el error si hay un más o hay un menos. Entonces lo primero que tengo que hacer ahí es preguntar en qué posición estoy. ¿Sí? Eh, claro, pero tengo que preguntar por la posición. O sea, yo, yo sé que si la posición es cero, ahí me pongo a ver qué onda. Me pongo a ver qué onda. sí, Con el carácter que está ahí en la posición cero. Eh, si no, chao, doy error. O sea, si encontré algo raro y no está en la posición cero, doy error. ¿Sí? Listo, ya está. Y en el caso de estar en la posición cero, entonces ahí sí pregunto. Si es distinto de más y es distinto de menos, debe ser alguna letra o alguna cosa loca, ya está, doy error. ¿Sí? Y en el caso de que sea más o que sea menos, eh, lo dejo pasar. Sí. Eh, esa sería la idea. Entonces, ¿qué hago acá? Digo, bueno, si la cadena en esa posición eh, es distinta de más eh, y es distinto de menos, bueno, entonces doy el error. Fíjense que yo todas las condiciones que estoy poniendo son para dar un error. ¿Sí? La opuesta va a dejar que esto siga iterando, ¿sí? Estoy detectando todo, podría haber hecho toda la lógica al revés, ¿sí? Pero acá lo que estamos detectando son los errores, o sea, acá detecté algo fuera de rango. Después detecté que si es un punto, eh, lo cuento. Si me pasé, doy error. Si no era un punto, pregunto, ¿estoy en la primera posición? No, no estoy. Bueno, doy error. Debe ser una letra o más o menos lo que sea, pero fuera de la primera posición. Y si estoy en la primera posición, digo, si no es ni un más ni un menos, doy error. Y si es un más y un menos, bueno, pasará. ¿sí? Porque hay nada que le haga el break. Es una manera de las 10 millones que hay de escribir esto, ¿sí? Seguramente hay una más sencilla también, pero yo traté de que, que, eh, que la forma de pensar se vea reflejada en los distintos pasos del código. ¿sí? Hay maneras de escribir... Esto con un solo if o cosas más complicadas, pero hacen que uno no lo pueda pensar tan fácil. ¿sí? Entonces, para el nivel que estamos, ahí me parece que está bien. Que se entiende bien qué es lo que está pasando. ¿sí? O sea, cuando me meto un if, sé en qué estado estoy. ¿sí? Eh, bien Bueno, entonces ahí debería validarme eh, el más y el menos. ¿sí? En la primera posición. Vamos a probarlo. Bien, ahí me lo validó y me lo convirtió lo más bien. Y lo mismo con, eh, con un más, ¿sí? Bien. Y ahí lo convirtió, ¿sí? Y si yo llego a poner otro, sim, otro símbolo, poner en una posición que no sea la cero, acá le pongo otro más... Eso me tiene que dar inválido, porque ya el símbolo no está en la posición cero. Así que debería darme debería darme inválido, ¿sí? Si yo ya puse 2 más es. Ahí está, me dice que no es un número. ¿sí? quedó bastante bien. Bien. Bueno, después esto es más complejo, ¿no? Porque eh, esta función... Soporta notación científica también. O sea, que si yo acá escribiera con notación científica, con 10 a la tanto, también debería dejarme escribirlo. Podría validarlo, ¿sí? Y sería algo válido, pero ya con esto estamos bien. O sea, ningún usuario, excepto que sea un programa muy específico, más científico o matemático, escribiría un número en notación científica. Entonces, ya con tener el mayor, el, el negativo, el positivo, el punto, más o menos ahí, cubrimos, ¿sí? Bastante. Y nos quedó ahí una bella función. ¿No habría que hacer eh, lo mismo que con el punto contador? Si por ahí aparece un más en la posición 2 o 3. No, porque vos fíjate que si ya, ya no estoy en la posición 0, directamente doy error, no me ah, importa. Claro. sí sí sí, ¿Sí? sí claro. Porque acá eh, no nos interesa la cantidad de veces. Eh, porque el más y el menos solo es válido en la primera. En cambio el punto era válido en todas las posiciones, pero solo podía ocurrir una vez. O sea, en el punto estoy controlando las ocurrencias y en el caso del más y el menos estoy controlando la posición. ¿sí? Es más sencillo controlar la posición que las ocurrencias. Sí, okay. Entonces son dos tipos de preguntas distintas las que hicimos. ¿sí? En el caso del punto preguntamos por la cantidad de ocurrencias sin importar la posición y en el caso de... Eh, el más y el menos preguntamos por la posición, ¿sí? Muy bien. Bueno. Pero esa le... era más o menos la pregunta que te quería hacer yo antes, porque modificaba la posición si vos tenías un más o un menos en la posición cero. Entonces yo hubiera eh, trabajado, eh, trabajado con el punto en las posiciones serían 2 y 3, sería válido, ¿no? O 1 y 2 y si En no, realidad, pues, depende, segundo. porque vos podés tener eh, un número mucho más largo. Nosotros acá lo hicimos de, de 4 porque lo hicimos de 4, pero esto podría tener 20 dígitos y el punto podría estar en cualquiera de esos 20. O sea, vos no podés dejar, la, no podés dejar fijo eh, una posición y preguntar, porque las posiciones, bueno, o sea, no necesariamente son 4, Pueden ser muchas más. Entonces vos lo tenés que trabajar con el índice, porque no sabes qué tan largo es el número. A ver, yo lo que decía es, por ejemplo, si yo tengo un más, mira poné para ver mejor el código eh, en la parte de los... ¿Este? Eso, exacto. Si yo tengo en la posición 0 un más, después sí. en la posición 2, si tengo un punto, está bien. Distinto sería... Si tengo un menos en la posición cero. Sí. En la posición... A ver, ¿cómo lo había pensado? Perdón, <ríe> me, me colgué. Pues lo que no puedes hacer nunca es preguntar por una posición en particular si lo que estás controlando puede estar en cualquiera. Nosotros preguntamos por una posición en particular porque sabíamos que lo que estábamos controlando va ahí sí o sí, que es este caso. No, o sea, no tenés que preguntar por una posición, sino que tenés que preguntar cuántas veces pasó eso. Y si tenés que combinar las dos cosas, preguntas cuántas veces pasó eso, y también controlas en qué posición estás para ver si ahí es válido o no que esté ese símbolo. Es una manera de pensarlo, hay miles, ¿sí? Sí. Eh, Ah, no, ya, ya me acuerdo cómo, cómo había sido. Porque si yo empiezo con un número en la posición 0, también sería positivo. Entonces el punto pasaría a estar en la posición 1. No, si yo lo quiero escribir en la 2, lo escribo en la 2. Yo puedo tener este número. 74.2. falso. Porque estaría mal. Ese número está bien, no está mal. Es un número positivo de dos dígitos en la parte entera y un dígito en la parte decimal. Es un número válido eso. Lo tiene que dar como válido. Sí. Otra manera de pensarlo podría ser, antes de arrancar, preguntar, ¿qué en la posición 0 qué hay? Y ahí yo ya descarto en la posición 0. Si hay un más, si hay un menos, o si hay un punto, lo dejo pasar, y si no ya doy error. Y empiezo a controlar a partir de la posición 1, y el algoritmo me queda solo con esto. ¿Sí? Y en no la parte del punto, pero esto ya no me queda. Porque esto lo controlé antes de empezar, entonces lo saco del bucle. No me importa, porque ya sé que si ya entré acá, la posición 0 ya está controlada. Como que la controlo a mano fuera del bucle. Es otra manera de hacerlo, ¿sí? Primero preguntar por todas las opciones válidas para la posición 0 y después empezar a chequear desde la posición 1. O sea, podría ser otra y no te queda tan grande el código porque esto en realidad no te queda, sino que te queda un if por acá arriba y después el bucle, bueno, son variantes, ¿sí? Que igualmente, Ernest, tenés que considerar, por más que lo pongas afuera, que en la primera posición también te puede aparecer el punto, entonces esto llevaría a establecer también el contador, o sea, igualmente claro, tenés sí. que contar un punto. Sí, sí. O sea, esta parte del contador la, la tenés que sacar afuera también. Bueno, son todas variantes, Hay, es cuestión de, de tenerlo en cuenta. No sé cuál es la mejor, la verdad. Eh, esta es una que se me ocurrió recién, ¿eh? Este no es que lo venía... Así que, bueno, es un ejemplo, pueden pensar otros. Lo bueno que lo pueden probar, sí, van cambiando acá y ponen las diferentes variantes y van probando si funciona o no funciona, ¿sí? Y el 4, vamos a ver qué dice, eh, viene medio a continuación del otro, ¿sí? Eh, ya hay un validar float, ahí medio, medio truchito que hice yo, está mejor el que programé ahora. Este lo había programado ayer, fíjense, ayer me lo puse a programar y hice otra cosa completamente distinta. Conté los puntos, pero nada más, no le puse el menos, no le puse el más. Bueno, si quieren pueden pegar el que hicimos recién. Eh, pero bueno, están dando ese. Eh, acá lo que pide es otra cosa. Dice, completar la función getFloat, o sea, ahora el validarFloat esa que era la misma de recién, ya está hecha, y incorporó otra función, que es esta getFloat, que es parecida a esa que van a tener ustedes ahí en utn.h. Dice, completar la función getFloat para que devuelva un número float ingresado por el usuario. ¿sí? Y fíjense que ya les he dado un mínimo esqueleto de qué tiene que tener esto acá adentro. ¿sí? Eh, está recibiendo un puntero, un float, que es donde va a dejar escrito el valor que ingresó el usuario. Me está definiendo un buffer de, de cadena de caracteres, ¿sí? un buffer de caracteres, en donde... Yo pretendo que con esta función, que es la que hace que eh, el código se frene hasta que el usuario escriba algo y presione Enter, ¿sí? sería una especie de scanf, pero mejor, eh, yo quiero que eso que escriba el usuario vaya a parar al buffer. ¿sí? Así que este parámetro va a tener que venir acá. Y después, entonces eso que ingresó el usuario, cuando si es un número, o si es un ola, o si puede, puede ser cualquier cosa, porque no lo estoy controlando, si lo paso, si ¿sí? Paso esa cadena a la función validar float, como hicimos recién en el ejercicio anterior. Y si esta me devuelve un 1, bueno, devuelvo un 1, y ya digo que ese getFloat es válido. Y tendría que escribir en el puntero ¿sí? eh, el valor de la variable convertida a float, ¿sí? con el atof, ¿sí? O sea que acá tendría que usar el atof para convertir el buffer. Estoy escribiendo cualquiera. ¿eh? Para convertir el buffer. Eh, y guardarlo en la eh, variable externa ¿sí? de la que tengo la dirección de memoria. Que es esta P resultado. Va a apuntar a una variable externa que es un float. Y ahí adentro tengo que escribir lo que me devuelve el ato f, Pero solo puedo convertirlo a número cuando sé que mi validar medio verdadero, ¿sí? Porque ese texto que está ahí se puede convertir a número, ¿sí? eh, Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer acá? Bueno, completar lo que va eh, acá adentro, que es cómo se usa el FGTS, ¿sí? Y después ver cómo escribir en la variable externa, ¿sí? El valor convertido. No es mucho lo que hay que hacer. Y este programita va a probar toda esa, toda esa función. Fíjense que está definida una variable precio. Me dice, ingrese precio y llama al getFloat, pasándole el puntero ¿sí? de la variable precio. Eh, y si esta me dice que es válido, directamente acá imprimo el valor de la variable precio, porque yo sé que este getFloat me lo cargó. ¿sí? ¿Qué va a hacer este getFloat? Bueno, se va a quedar bloqueado hasta que el usuario escriba un número que si el número es válido, sea, si un número entero, o un número decimal, lo va a convertir a float y me lo va a escribir en esta variable precio. Y ahí lo imprimo. Y si no, me hizo, eh, le digo que no es un valor correcto lo que ingresó. ¿sí? Este programita me sirve para probar mi función. Y una vez que eso funcione, le pueden agregar lo mismo que ya le agregaron al el número del, de UTN, ¿sí? lo de que me imprima los mensajes acá adentro, que tenga un chequeo de rangos entre qué valor y qué valor, y que tenga los reintentos, ¿sí? Todo eso se puede ir agregando. Eh, pero bueno, por ahora, para entender este FGTS, ¿sí? eh, nos quedamos con esta simplificación del problema, y después lo tendríamos que llevar al mismo formato que, eh, que la otra número que hicieron con el int. Bueno, el programa arranca por acá, tiene lo del precio, esto que ya lo vimos es idéntico, ¿sí? Vamos a ver qué hizo con el getFloat, ¿sí? Bien. Bueno, dejó ahí el, el buffer. Voy a volver a poner acá el chat. Ahí no está. Dejó el buffer, puso ahí un retorno, ¿sí? Para ver qué devuelve la función, el return de la variable retorno, que arranca con cero, ¿sí? Un 0 significaría que es inválido, vamos a suponer. Entonces, después llamamos al, a FGTS, ¿sí? Llamamos a FGTS, eh, que fíjense que recibe la cadena, recibe un tamaño y recibe un puntero a algo que llamamos archivo o file. Eh, entonces, esta función en realidad nos permite leer de cualquier archivo, ¿sí? Eh, el standard input, que es por donde escribe el usuario, es considerado como si fuese un archivo para el sistema operativo. Por eso ahí, donde tenemos que indicar el archivo, le pasamos este stdin, ¿sí? que es una especie de variable que me representa al archivo, que en realidad no es un archivo, sino que es la consola. ¿sí? Entonces todo lo que escriba el usuario, esta función lo va a leer de ahí. ¿sí? Cuando veamos archivos, también vamos a usar esta función para leer desde archivos. ¿sí? Porque es lo mismo. Y lo interesante que tiene es que va a leer el texto hasta que encuentre un enter. ¿sí? Y va a tener un límite, que es lo que yo le ponga ahí. ¿sí? Eh, y si no me equivoco, rellenaba todo con ceros. O sea, a partir de donde terminó, hasta el tamaño que yo le digo acá, me va a rellenar con ceros. Bien. Una vez que está eso cargado, ¿sí? eh, estamos llamando a a este isFloat, que imagino que es la que hizo el compañero, porque no es igual que la que se llamaba... Ah, bueno, está bien, es la que les pasé yo, ¿no? Sí. Bárbaro, es la que hicimos en el ejercicio anterior. Sí, sí. Espectacular. Bueno, entonces, ahora este buffer va a tener guardado el texto. ¿sí? Va a tener lo que nosotros cargábamos a mano en el ejercicio anterior, así. Y que hacíamos esto y le poníamos acá 4. Esta pavada que hacíamos, con la cadena que después le pasábamos is float bueno, ahora esto ya va a estar cargado porque me lo cargó esta función, ¿sí? con lo que ingresó el usuario por la consola. ¿Está bien? Eh, entonces, ¿qué pasa? Eh, esa cadena que ya está cargada con lo que ingresó el usuario, es lo que le estamos pasando a la función que me valida que lo que está ahí adentro sean eh, caracteres numéricos o el punto, el más, bueno, todo el formato que le controlamos en el ejercicio anterior, ¿sí? Eh, y si eso es válido, entonces puedo llamar al atof F, que me va a convertir, ¿sí? Eh, la cadena, fíjense que me lo convierte a double, no me lo convierte a float, ¿sí? eh, Pero bueno, si no nos tiene un warning, funciona igual, y si nos tiene un warning, hacemos un casteo acá de double a float, ¿sí? porque la función ya que está, me lo convierte al tipo de dato de más precisión que tiene, ¿Sí? Que es el double. Si yo lo quiero trabajar con float, bueno, no pasa nada. Eh, bien. Bueno. Eh, entonces, en el caso de que eh, lo pueda convertir, porque ya lo validé, así que seguro lo va a poder convertir, eh, ¿dónde estoy guardando ese valor? Que ahora va a ser eh, un valor float, ¿sí? Que vale lo mismo que lo que el usuario ingresó en, en modo texto. Bueno, lo estoy guardando en la variable externa. Fíjense que estoy poniendo el asterisco, p resultado. p resultado va a apuntar a la variable que está fuera de la función. ¿sí? En este caso, en nuestro ejemplo, era esta variable precio, que cuando yo llamo al getFlow le paso la dirección de precio. ¿sí? Entonces, cuando yo acá pongo asterisco p resultado, o sea, p resultado guarda la dirección de precio. Cuando pongo asterisco p resultado, puedo escribir adentro de precio. La variable de precio que está fuera Y ahí le escribo el valor float que me devuelve a tof. ¿sí? Y que lo sacó de convertir ese texto a número. Y pasa el retorno a 1. Para que la función me devuelva un 1 porque lo pudo convertir. ¿sí? Y lo pudo guardar en la variable externa. Bueno, parecería estar bien. ¿sí? Sí, Vamos pero... a probarlo algo que no funciona. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que no funciona, tranquilo. Vamos a probarlo para ver qué no funciona primero. Uh, ¿Qué le pasa a esto? No. Ah, perdón, porque esa carpeta la borré, me parece. Ahí está. Bien, Bueno, ahí. Eh, bueno, primero que no me compila esto. Ah, porque no tengo UTN. ¿Y para qué quieres UTN si no la usas? Chao. O oh, no. Eh, compilar. Ahí está. Cero errores, cero warnings. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué hace. ¿sí? Bien. Ingresa un precio, 3.14. Valor incorrecto, me dice. Como que no anda, ¿no? Eh, ¿Pero qué será lo que está fallando...? Yo creo que, que lo que está fallando es la función, la, la función, la, eh, la función is float. Esta, Porque, la que valida, ¿no? Sí, pues claramente yo, esto está devolviendo a cero. Vale. Muy bien. bien Pero esta ya la probamos, andaba bien. Le probamos todos los valores posibles. Sí, pero bueno. entre que copié y borré algunas cosas... Ah, tranquilo, no, no seas tan desconfiado de vos mismo. <risa> Vamos a confiar, ¿sí? Vamos a ver, en realidad, qué le estamos pasando a la función. ¿sí? Vamos a imprimirlo acá. Ya que tenemos ahí un toque de tiempo. Eh, vamos a ver qué quedó guardado en la cadena. ¿sí? ¿Les parece? Miren, voy a hacer así. Voy a definir una variable i, I y voy a imprimir carácter por carácter. ¿sí? Eh, bueno, no voy a imprimir los 228 porque se me va a hacer un choque global, pero voy a imprimir los primeros 8 ¿sí? que están ahí. Y voy a imprimir la posición. Después voy a imprimir el carácter. Y después... No, vamos a imprimir la posición. Eh, vamos a imprimir el carácter, pero en valor numérico. ¿sí? Y vamos a imprimir eh, el carácter en valor símbolo. El carácter. ¿sí? Entonces acá la posición es i Y después le paso mi buffer en la posición i ¿sí? para que el print me lo imprima como si fuese un número. ¿sí? Entonces vamos a poder ver que cada letra va a tener una correspondencia con un número. ¿sí? El 0 va a ser el 48, el 1 va a ser el 49, ¿está bien? Y vamos a poder ver estos números. Y lo voy a imprimir en modo símbolo para poder ver estos de acá, que son los caracteres. ¿sí? Vamos a ver las dos cosas. Ah, buenísimo, miren, ahí está. Y le voy a dar un enter acá al final para que me haga una línea debajo de la otra. ¿sí? Bien, voy acá a poner otro print para que me quede una línea así muy bonita. Bueno, hay una línea que no se está viendo, pero hay una línea. Vamos a poner bien para que se vean, porque si no es medio raro. Ahí está, ¿sí? Bien, bueno, vamos a ver ahora qué ingresé. Y cuando yo pongo 3,14, ¿qué pasa? es lo que hay en cada posición, ¿sí? Quiero ver, voy a imprimir qué hay en cada posición. Eh, vamos a ejecutarlo, a ver qué pasa acá. Ahí está, escribo 3.14, bien, y ahí podemos ver qué hay en las posiciones, ¿sí? Fíjense, en la posición 0 estoy imprimiendo la i 0. Me dice que el, la variable numérica de, de esa letra que está ahí es el 51. ¿sí? Y el carácter es el 3. Obvio, porque el 3 es el que yo ingresé. ¿sí? Si se fijan, el 51 es el 3. Estoy imprimiendo el mismo valor. Fíjense que la variable tiene un 51 guardado. Pero cuando yo lo imprimo en modo texto, imprimo este 3. Cuando lo imprimo en modo número, imprimo el 51. El 51 es el valor numérico del símbolo 3. ¿sí? Bien, bueno, y acá lo mismo, en la posición 1 está el 46, que es el símbolo punto. Si ustedes buscan acá el símbolo punto, es el... 46. ¿Y yo qué dije? 46. Ah, está bien. Perfecto, creí que había dicho 41, perdón. El 46 es el punto, ¿sí? Ahí está. Bien, bueno, y lo mismo con el 1, que es el 49, y el 4, que es el 52. Fíjense, el 1 es el 49 y el 4 es el 52. Perfecto. Bien. Y fíjense qué pasó después. En la posición 4, que es donde, bueno, si yo escribí eh, estos cuatro caracteres en la posición 0, 1, 2, 3, en la posición 4 ya tendría que haber un contrabarra 0, ¿no? Que es un 0. Pero fíjense que ahí hay un 10. Ah, ¿es el enter? Es el enter, fíjate que acá está el 10. El 10 dice line feed. Este 10 es el enter. O sea, el enter que yo escribí cuando escribí y presioné enter, también me quedó en el buffer. Y la función fgt se lo lee. La función scanf no lo leía, me lo descartaba ese enter. Pero el fgt se lo lee. Entonces ahí lo vemos, está ahí. Y de hecho cuando le imprimo en la consola, como la manera de imprimir un enter que tiene es bajar, acá me bajó. ¿Sí? Por eso veo que está el enter. Y después sigue imprimiendo en la posición 5 está el contrabarra 0, que es un cero. ¿sí? Que no tiene una representación de símbolo. Por eso el por ciento C acá me quedó vacío. Pero el, el, la representación numérica es el cero. ¿sí? El contrabarra cero es un cero. Un cero numérico. Bueno, y de ahí para abajo, hasta el 128, me lo completó todo con ceros. Pero la, lo que está mal acá es que esta función me agrega al final un enter. ¿sí? Y ese enter yo no estoy tomando como un carácter válido. Cuando esta función encuentra un enter, me da error. Porque acá yo estoy validando que, que si está fuera del rango numérico y no es ni el punto ni no sé qué, ya te doy error. Entonces con el enter da error. Pero no es que está mal la función. ¿sí? Está bien. El problema es que el número que vos le estás pasando tiene un enter al final. ¿sí? Entonces te lo da como que no es un número. Entonces, lo que tenemos que hacer es emparchar eso, es borrarle este enter ¿sí? eh, a la función. ¿Está bien? ¿Se entiende el, el problema? Sí, sí, sí, sí, perfecto. Bueno, entonces, con este pequeño print, ahí pudimos devallar qué hay en cada posición. ¿sí? Y lo que tenemos que hacer, vamos a, a comentar esto. Lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, eh, Transformar esto en un contrabarra cero. O sea, remacharle acá en la posición 4 un contrabarra cero. Pero ¿puedo hacer yo esto? ¿Puedo decir buffer en la posición 4? ¿Ahí te pongo el contrabarra cero? ¿Para borrar el enter? Y borro el enter. No, no, no se puede. ¿Por qué? Y Porque que... la persona, eh, si la persona agarra y me llena con, con un número, no sé. Eh, con un número que sea, no sé, eh, 56.7, ya no es más el 4. Ah, bueno, o sea que esta posición 4 es variable. Claro. Es justo donde termina. Claro. Pero ahí ya debería funcionar, ¿no? Si yo vuelvo a ingresar 3,14. 0, 1, 2, 3, 4, sí. Vamos a eh. probar, para ver si eso soluciona el problema. Y ahora vemos cómo lo hacemos genérico. 3.14, funciona. ¿Sí? Pero pasa lo que vos decís, yo le estoy remachando en la posición 4, un 0. Si yo escribo un número más grande, me lo va a recortar. ¿sí? Fíjate, si lo ejecuto de nuevo, y yo escribo un número más grande, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me lo recortó en 1, 2, 3, 4, y acá ya me metió el 0 y rompí el número. ¿sí? Yo no ingresé este número ingreso un número más grande, o sea que esto está bien pero esta posición es variable, es la posición donde me cae el enter ¿cómo podría hacer yo para detectar eso? o sea, ¿cuál es la posición donde me cae el enter? Sí. siempre es por el final, ¿no? Sí, claro ¿qué podría ser? 0-1 no, es la posición a donde está el barra 0 menos eh, 1, sí pero no sé, cuál, ¿cómo sé cuál es la posición donde está el barra cero? Claro, bueno. Con un strlen, ¿puedo hacer? Muy bien. Claro. Con el strlen yo cuento los caracteres. ¿sí? Ahí también me lo estaban diciendo por el chat. O sea que yo con el strlen de buffer, eso me va a devolver la cantidad de caracteres que hay. ¿Cuántos ¿sí? van ¿Cuántos van a ser? En este caso, paren que lo voy a ejecutar de nuevo: 5, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí comento esto, lo ejecuté con eso. 5, bueno. porque cuenta el espacio, ¿no? No hay espacio. ¿Qué espacio? El enter, perdón. El enter, ah, bueno, ahí sí. O sea, claro, el strlm me va a devolver que hay 1, 2, 3, 4, 5. Porque el enter es un carácter, ¿sí? Entonces el strlend, por más de que sea un carácter no visible, me lo cuenta. ¿sí? Eh, el único que no cuenta es el contrabarra cero, el cero. Porque cuenta hasta ahí. Y ese no lo, no lo tiene en cuenta. ¿sí? Entonces, eh, en este caso me va a devolver un 5 strlend. Y si yo quiero, en ese caso yo quería que sea en la 4, bueno, entonces seguramente, con ponerle 1 menos, ya voy a pisar el enter. ¿Sí? Sí, sí. Claro. Entonces esto sería como genérico para cualquier valor. No ¿Sí? importa qué tan largo es. Siempre el sRL me va a dar ese largo y yo ahí uno menos, le, que es donde está el enter, le clavo el 0 y le borro ese enter. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a hacer una prueba rápida de si esto funciona o no. Con diferentes eh, números de diferente longitud. ¿sí? Entonces, si ponemos el 3,1415. Bueno, ahí funciona. ¿sí? Y ahí ya tengo un, una diferencia en, en donde cayó el enter. ¿sí? Si ponemos otro número, eh, también funciona. Si número más grande, bueno, también funciona. Y con un número más chico también funciona yo pongo un 1, 1.2, también funciona. sí Muy bien. No se ve que no completa con 0, porque ahí metí un... O sea, te asegura un solo 0. Bien. Bueno, ahí funciona. ¿sí? Y tenemos eso ahí para probar el contenido con el PRI. Bueno, ¿se entendía más o menos la idea? Esto tiene un detalle más, que esto no estaría bien del todo, porque pasa lo siguiente. Cuando yo escribo hasta el final, ¿sí? supónganse que yo escribo 130 letras, ¿sí? eh, en ese caso, como esto no me deja más de 128, en ese caso la función, esta me trunca lo que yo escribí, me lo deja en 128. Y en ese caso el enter no entra. ¿sí? Entonces cuando yo borro, estaría borrando ese último carácter que escribí. Pero igual seguramente ese dato ya está truncado, así que tampoco importa mucho si le trunco un carácter más o un carácter menos, porque ya está truncado y ya no sirve. ¿sí? Eh, entonces, bueno, eso también lo pueden considerar si quieren. Este FGTS creo que devolvía, te devuelve eh, el propio puntero al buffer, si salió todo bien y si no te devolvió un cero. O sea que vos podrías chequear lo que devuelve el FGTS y eh, decidir hacer esto eh, o no ¿sí? porque el enter no está pero es un detalle menor si entendieron hasta acá yo creo que es más que suficiente eh, de cómo funciona y demás lo interesante es que esto también pueden no hacerlo acá sino en una función que se llama getString y que ya directamente haga esto ¿sí? y ese getString me sirve para llamar en el getFlow para llamar en el getInt y para llamar en todos los gets ¿sí? En, en todos los gets que quieran de su, de, de su biblioteca. Eso es lo que está explicado en el apunte ¿sí? que les dijimos. No, lo del stin, tomalo como regla, ¿sí? O sea, esta función lee de un archivo. Después vamos a ver cómo abrir un archivo. Eh, cuando vos abrís un archivo, te termina dando un puntero, que es lo que le tenés que pasar acá. Este puntero es especial y ya está como una variable global, ¿sí? me lo da el lenguaje. Y es como un archivo que me representa a la consola donde el usuario escribe. Cuando el usuario escribe por ahí, eh, eso queda en una especie de buffer, como si fuese que lo escribió en un archivo, y esta función lo lee de ahí, como si estuviese leyendo un archivo, pero en realidad está leyendo de lo que escribió el usuario. ¿sí? Eso tomalo como regla que va siempre y punto. ¿sí? Para que te funcione esto y exista, tenés que incluir ese tedio ¿Sí? Eh, no, el tamaño es este, que tiene que coincidir con el tamaño de tu buffer, ¿sí? eh, Por eso acá está el 128. Y acá podrías poner size sizeOf ¿sí? del buffer. ¿Está bien? Si estamos hablando de, de chars, coincide en la cantidad de bytes con eh, la cantidad de elementos, así que lo podemos usar el sizeOf, ¿sí? ¿Sí? Eh, y sería ese 128, que es el límite para proteger este buffer y que la memoria no me pise más allá de ese buffer, ¿sí? eh, Entonces es el buffer, y ¿sí? La cadena de caracteres que va a escribir, el tamaño máximo que tiene esa cadena, y el STDIN, tomalo como regla, eso va siempre para leer de la consola, ¿sí? Bien, y les dejo uno más para que tengan ahí. Había dos más, pero el otro ya es muy delirante, pero ese está bueno, ¿sí? Así que se los dejo, el 5... Es para analizar también eh, un, un, no me acuerdo qué era, no importa, se los pego ahí. Bien, ahí les pegué el ejercicio 5. Ejercicio 5. Bien, y si alguno lo termina porque es muy capo, le pego el ejercicio 6.